Bueno, quiero mostrarles cómo trabajarán durante el curso. Ustedes accederán a esta plataforma del Centro de Educación a Distancia, donde básicamente, además del listado de actividades que tiene, tendremos un café virtual por donde nos comunicaremos y ahí podrán hacer consultas y preguntas que les llegará a todos. ¿tá? Luego de esto se verá así una serie de solapas con los temas que iremos habilitando en la semana cada tema, por ejemplo, el de química atmosférica constará de una introducción donde explicará cómo trabajar cómo se hará ¿sí? vamos a ir a él y dentro de cada tema habrá a ver, ahí está dentro de cada tema constará de lecturas, que podrán bajar en PDF del texto de estudio preparado, recursos que pueden ser videos de otros links o videos que hemos preparado, ¿tá? y luego de eso tendrán que responder o una serie de preguntas o hacer actividades. Básicamente de eso consta la plataforma Moodle, ¿no? en este caso. Lecturas y recursos, videos para ver y cuestionarios o preguntas. De luego habrá una serie de actividades Dos tareas ¿tá? a definir en cada curso. Por otro lado, otro recurso de tecnologías de información que usaremos: haremos un grupo de WhatsApp durante el, el curso, donde linkearemos o mandaremos información para, de los videos también, o de otro tipo de información que podrán verlo en YouTube. O sea, des, podrán acceder al curso también desde su celular, bajando el material, o viendo los videos en los momentos que tengan libre en YouTube una serie de información y link y preguntas cortas, también eh, usamos el WhatsApp para una serie de preguntas cortas, ¿ta? Entonces, básicamente es la forma en que trabajaremos en este curso. Hasta luego.